Una pregunta, dije que si Gonzalo va a ayudar en esta pandemia, ahora en el 45 días wow. Y este silencio que hay aquí, y este silencio que hay aquí Pregunta, no, no, no, no, no, no le toca a otro Si usted es servicial y usted tiene deseo de ayudar a, al pueblo, no porque usted tenía solamente un interés político ¿Eh? ¿Dónde está Gonzalo? Pregunto yo si Gonzalo va a ayudar a la gente en esta, en esta etapa, debería hacerlo porque así se vendiera mejor. Eh, no, hombre, no, es que como ya no hay voto, sí, pero sigue el gobierno todavía un mes. pues te digo, ¿Qué ¿Qué eh, eh, para eh, eh, pregunto, pregunto. Yo no estoy diciendo lo que no lo dije yo. La gente está preguntando en las redes. Que ahora que hay 45 días, preguntan que si Gonzalo Castillo va a ayudar. ¿A la gente cómo lo ayudaba? Pregunto. Pregunto yo, no sé. ¿eh? Flaco, ¿eh? eh, Si van a la imagen. ¿eh? Si, es que el aeropuerto a ser, si hay una gente quedada, tú sabes. En el, en el aeropuerto. Si hay una gente en un país por ahí quedado. Por ahí. se si la van a buscar. ¿eh? O si van a, van a, a regalar mascarillas, Porque ahora se necesitan muchas. Manita limpia. Ay, eh. ahora. Yo soy Gonzalo. A consejo, es. atención Gonzalo, consejo de Genomán, quien nunca te... te ha fallado, te ha fallado ¿Te nunca te, me te me ha mentido. No, no, no, que no, no te habla mentira. Ah, bueno, ah, bueno. Yo soy tú y digo, digo yo, me pongo a disposición del gobierno de las y de las autoridades para cualquier ayuda que necesiten. O, oh, porque se supone que si usted tiene deseo de ayudar, usted tiene que salir a ayudar. No es porque usted tiene un interés. ¡Ay! Nada más para eso. Nada más para voto. ¡Ay, qué lindo! ¿Eh? Ahora, usted tiene que ¿Eh? ¿Eh? Aquí había muchísimos candidatos del PRM Ajá. que salían a recolectar y a hacer cosas y a dar. ¿Y también dónde están eso pero, pero, pero, pero, pero, ajá, pero tú no mencionas a Gonzalo. Aquí pero, había gente que cogía la campaña de PRM y tenían almacenes llenos de vainas. ¿Dónde estaban estos? Con un grupo que andaba dando y regalando y haciendo eh, el top allá arriba. Pero van a dar. ¿eh? ¿Van a dar? No, tú estás algo no que ellos han dicho. Te voy a explicar por qué. Porque ellos ya hoy asignaron el nuevo ministro de salud y pusieron a Raquel. Eh, la vicepresidenta de la república como líder de la comisión de medicina o sea que ellos van a tener ya un equipo estratégico para trabajar en eso eh, no te pierdas eso, eso es trabajar eh. es, no, no, eso va con todo no no no no no no no no, no, no. Comida, no ¿sí? pero ajá pero eh, <risa> eh. De su grupo, de su gente. Doctor, pero pero, que, de Berto, que se vio dando mucha pero yo yo pero yo vi publicaciones de ellos ayudando hace poco ahora ¿eh? ahora, ahora, ahora esta semana yo vi búscalo, búscalo búscalo, búscalo búcalo no, mañana